Hola, ¿qué tal? Buenos días, estimados amigos de Familia Census, bienvenidos. Estamos aquí regresando después de una larga rachita, un buen ratito que pues no estuvimos aquí en el aire por tema eh, pues, propiamente de compromisos laborales. Pero bueno, ya en este 2022, retomando con mucho gusto, eh, poder compartir temas de interés en, en materia tributaria, en materia fiscal para todos ustedes. Su servidor y amigo José Alfredo Zaragoza buen día estamos en su programa Fiscal con sentido a través de la señal de Census Capacitación así que eh, pues vamos a iniciar un gusto estar aquí eh, este lunes compartiendo con todos ustedes esperando que lo que podamos comentar el día de hoy lo que podamos revisar pues sea eh, funcional sea de provecho para todos los que nos vayan acompañando en la transmisión. Independientemente que soy medio malo para este asunto, pues vamos a procurar seguir ahí sus comentarios. ¿A qué me refiero con malo? Que luego no, no soy muy bueno en tema multipantalla. De repente me pierdo, me desincronizo yo, digo no tanto el equipo. Eh, luego resulta que terminan los programas y voy cachando apenas algunos mensajes que vivo no pude ver. Pero bueno, no se preocupen, estamos aquí con todas las ganas, somos materia dispuesta y vamos a tratar de estar al pendiente de todo lo que ustedes nos puedan compartir para poder revisarlo aquí a través de esta señal de Census Capacitación, Familia Census y en este es su programa fiscal consentido. Hoy vamos a hablar de declaraciones y pagos 2022. Recordando pues que desde el mes pasado, que fue febrero, pues ya que nos tocaba declarar eh, eh, fiscalmente hablando en materia de impuestos federales, los provisionales y definitivos del mes de enero, pues nos topamos con la sorpresa de que ya tenemos actualización de formatos electrónicos, de que la interfaz de la página del SAT eh, en relación con algunas obligaciones de, de pago, eh, pues ya había cambiado, no, ya lo habían actualizado, y bueno, pareciera en principio que estamos conviviendo con una nueva plataforma, por ahí hubo quien nos comentó cuando eh, hacíamos el aviso de, del programa de hoy de fiscal consentido, oiga contador, este, pero ya no es declaraciones y pagos, son declaraciones prellenadas, fíjense que curiosamente, eh, nominativamente la autoridad fiscal, el servicio de administración tributaria, de acuerdo con sus propias reglas de carácter general, le sigue llamando servicios de declaraciones y pagos. Por esa razón fue que decidimos dejarle este nombre, y bueno, hoy estamos a 14 de marzo de 2022 ya estamos a tres días escasamente pues de que, pues en un primer momento ya debiéramos tener lista la declaración mensual correspondiente al mes de febrero de 2022 Y bueno, nuevamente a sufrir con toda esa eh, situación, todas esas dudas que siempre nos va a generar lo nuevo, eh, aquellos errores que pudiera contener tanto la precarga de información como la propia plataforma. Y bueno, eso es un poquito de lo que vamos a comentar el día de hoy. Así que nuevamente, bienvenidos, saludo a la gente que se va incorporando. Vemos por allá a Rosario García que ya nos envió un saludo. Hola, ¿qué, ¿qué tal, Rosario? Buen día, excelente lunes, mejor inicio de semana. Tenemos también a nuestro estimado amigo Juan Gerardo Sánchez Reyes Magos, que me señala aquí la aplicación que también nos está viendo a través de la señal de familia Census. Y bueno, algunos aspectos generales que quiero revisar. Nos vamos a ir hasta la regla 2831 de la resolución miscelánea fiscal que es donde me dice, o me señala como tal, el conducto para la presentación de declaraciones eh, por parte de las personas físicas y por parte de las personas morales. Y refiere a todo tipo de declaraciones, eh, provisionales, definitivas, incluso me, me señala, eh, me hace ahí referencia a lo que es la declaración del ejercicio, y bueno, en lo que tiene que ver también con contribuciones de terceros, vamos a llamarle propiamente las retenciones, pues también lo tendremos que hacer a través del portal del servicio de administración tributaria, y lo que les comentaba hace un momento, independientemente de que ya tenemos nuevos apartados, que ciertas obligaciones se van a tener que declarar en un nuevo apartado, porque ya viene la información rellenada, pues con independencia de eso, eh, para la autoridad fiscal, este servicio se sigue llamando Servicio de declaraciones y pagos. Entonces era lo que yo te quería compartir únicamente a modo de introducción. Tema de medios de pago es importante, aprovechando que vamos pasando por aquí, pues no olvidar eh, que las personas morales no tienen alternativa. Se entiende que ellas están obligadas a realizar sus pagos provisionales o definitivos, por supuesto a través de la línea de captura, pero la forma de pago invariablemente tendría que ser mediante transferencia electrónica de fondos. Por lo que refiere a las personas físicas, eh, dependiendo de si tienen o no como parte de su actividad económica, como parte de su régimen, el régimen de actividad empresarial y profesional, pues atendiendo ciertos umbrales que ahí tenemos en pantalla, será que pudieran tener además de la posibilidad de pagar sus impuestos a través de transferencia, pues también con algunos otros medios, ¿No? Como podría ser incluso el efectivo, tarjeta de crédito, tarjeta de débito, ¿Sí? Tenemos también las declaraciones complementarias, ahí nos vamos a la reglita 2833 de la resolución miscelánea fiscal. Y bueno, recordar que ahora resulta que, eh, pues, eh, vamos a estar conviviendo con dos plataformas, ¿No? La antigua plataforma de declaraciones y pagos que ya conocíamos y la nueva, que es ya ciertas obligaciones que tendrán la característica de tener que, pues, declararse con prellenado de información, aunque insistimos nominativamente, el servicio se sigue llamando declaraciones y pagos, eh, en un primer momento, pues, la declaración que se presenta es de tipo normal. Posteriormente, si hubiera alguna necesidad, como las que estamos previendo aquí en pantalla, pues pudiera darse el caso de tener que presentar una declaración complementaria. Usualmente las declaraciones complementarias son para efecto de corregir. Hay que modificar algún dato. A lo mejor nos dio un lapsus brutus. Y pues presentamos algo que no teníamos que presentar, ¿no? ¿No? <ríe> Luego les da un poquito de risa eh, cómo hago el comentario, pero yo les llamo, así como hablamos del CFDI, en ese aspecto. Eh, luego también con tema de declaraciones, yo les hago el comentario de las declaraciones mal nacidas, ¿no? Las que no tenían que haber sido. De eso que fíjate, tú de repente entras a la plataforma, ¡shalala! Eh, y te apuras, le echas todas las ganas del mundo... Y pues el calendario que uno trae en la cabeza, luego, híjole, como que ahí nos anda, como que no nos sube de repente bien a Waltinaco ¿no? Al menos hablo desde mi experiencia personal, y resulta que estando en el mes de marzo de 2022, solo por poner o citar un ejemplo, pues resulta que estás presentando marzo de 2022, cuando lo correcto, y en estas fechas, ya estamos próximos al día 17 de marzo, pues se entiende que lo que estamos declarando es el mes de febrero de 2022. Experiencia vivida, situación acontecida, nos ha ocurrido en el pasado. No estamos exentos de que nos pueda volver a ocurrir, pero bueno, ese es un detallito, ¿no? Que a veces ahí, como que el calendario que traemos en la mente, o cuando estás haciendo el cierre de un ejercicio anterior y siendo que estás en 2022. Refieres a 2021, siendo que estás en 2021, ya estás refiriendo a 2022. Pero bueno, tenemos tres tipos de complementaria: modificación de obligaciones, dejar sin efecto de plano ahí cuando ya regamos el tepache, y tenemos también obligación no presentada. Que se entiende, pues será cuando a lo mejor de todo el cúmulo de obligaciones que tengo que cumplir de pago de contribuciones. Pues vamos a pensar que unas son en el apartado A, donde todo está prellenado, y otras son en el apartado B, donde tengo que seguir capturando, ¿no? Entonces, pues voy a tener, como el sistema va a detectar que ya hay una declaración presentada correspondiente a ese periodo, pues te va a decir que hay que presentar una complementaria y ahí habrá que adicionar la información de que se trata de una obligación no presentada. ¿Ok? ok entonces, esta es en la parte talachuda, la parte de arrastrar ahí el mouse, de estar escribiendo. Y bueno, recordar que también en algunas situaciones esto no se va a considerar para lo que es el cómputo del tope o del límite de declaraciones que prevé el artículo 32 del Código Fiscal de la Federación. Recordemos, pueden ocurrir cosas, ¿no? Oye, ¿qué pasó? ¿Qué crees? Sucedieron cosas. Hubo acontecimientos. Fíjate que el cliente no pagó la línea de captura. Bueno, sin problema alguno, una complementaria, modificación de obligaciones y nos quitamos de líos. ¿Ok? Oye, pero es que el código fiscal me dice que solo puedo presentar hasta tres declaraciones complementarias. No te preocupes. Si... Sí exclusivamente tú estás presentando una declaración complementaria para en este caso generar una nueva línea de captura para subsanar algún error te decía ahorita eh, vamos a pensar en una declaración mal nacida que no tenía razón de ser pues dejarla sin efecto o simplemente porque el propio sistema te obliga como tal a presentar en apartados diferentes este tipo de complementarias no van a jugar para este tope para este límite que señala como tal el código fiscal de la federación. Y bueno, la piedra angular, no se confundan, estimados, no se confundan Ahí en pantalla tienen recomendaciones que seguramente ya han escuchado un servidor, que ya las han escuchado en infinidad de cursos con infinidad de colegas, pero no se confundan, volteando a ver materia contable, recordemos, la contabilidad no registra CFDI. La contabilidad registra transacciones económicas, transformaciones internas, ¿Ok? Y otros eventos. Eso dicen las normas de información financiera, ¿No? Y lo entenderíamos de esa manera, ¿No? Dentro de todo lo que es la técnica contable. Y bueno, en el aspecto normativo, en el aspecto jurídico, no olvidemos pues el objeto de las distintas leyes federales en materia tributaria, la ley del impuesto sobre la renta, pues pretende grabar, pretende sujetar a imposición lo que son como tal la obtención de ingresos. ¿Sí? La ley del impuesto al valor agregado, la ley del IEPS, impuesto especial sobre producción y servicios, pues lo que busca en todo momento, pues es grabar la realización de actos o actividades. Lo digo porque hay gente que dice que el CFDI lo es todo. Digo, una cosa es el marketing, ¿no? Una cosa es lo que la gente busca. Y, y a la gente, así como el reciclo, pues también a la gente le encanta el tema del CFDI. Es más, yo diría es multifacético, es multicultural, porque finalmente el CFDI es un documento, aunque sea de carácter digital, pues que atañe a la mayoría de las masas, eh, que interrelacionan las mayorías de áreas, incluso operativas o administrativas dentro de una empresa. Pero pues no lo es todo. Si lo, quiere, lo quisiéramos reducir al mínimo, el CFDI no vendría a ser otra cosa, ¿sí? más que para efecto técnico contable, pues un documento fuente. Como también lo pudiera ser una orden de embarque, una orden de compra, eh, un comprobante de una operación bancaria. Eso sería el comprobante, ¿no? Eh, para efecto de la técnica contable. Para efectos fiscales tributarios, pues sí se le quedó el nombre de comprobante fiscal, pero la realidad es que, eh, pues de comprobante ya solo el nombre tendría, es la opinión de un servidor. Porque finalmente, pues eh, yo considero que el comprobante fiscal queda reducido pues a no ser más que una, un requisito más de los tantos que prevé, por ejemplo, el artículo 27 de la ley del impuesto sobre la renta. Uno más, yo no sé si el más importante, considero que pudiera ser, ahora ya por el tiempo que vivimos, de automatización, de prellenado, y bueno, ahí estaría la clave, ¿No? En esa palabrita que te acabo de decir. La función hoy día del comprobante fiscal además de este asunto de ser un requisito de las deducciones autorizadas, pues lo va a hacer también, pues el hecho de que va a ser el prellenado de tu declaración, ¿Sí? Así que hoy más que nunca los CFDIs deben estar al centavito, por eso en pantalla les compartimos diversas recomendaciones, ¿No? No podríamos decir que basta el CFDI para comprobar una operación, cuando vivimos en un contexto de diversas figuras que son, al menos para efecto de nuestro derecho eh, aquí local, de eh, nuestro derecho, vamos a llamarle nuestra legislación doméstica, pues figuras que ya se vienen manejando y que se traen de fuera, ¿no? Eh, propiamente importadas y, y por este tema del Plan BEPS y los organismos de los que México forma parte, pues no podríamos hablar de comprobar operaciones simplemente con un comprobante cuando estamos en un contexto de una figura denominada, eh, en este caso, pues lo que es la razón de negocios, ¿no? Donde pues el curso de acción del contribuyente, del pagador de impuestos, está en pos o va en función de que pues en todo momento se busque obtener el mayor beneficio económico, no tanto el fiscal. Y bueno, también este asunto de la materialidad, ¿no? Ya volteando a ver, pues toda esta temática, todo esto de lo que es la simulación o la inexistencia de operaciones, que luego tendemos ahí una delgada línea y se puede confundir con lo que es la compra-venta de comprobantes, que más bien podríamos decir, se trata de tráfico de operaciones, ¿no? Pero bueno, hoy más que nunca, ¿a qué nos va a obligar este tema de las declaraciones prellenadas? Pues que, a que todo esté bien. Y nos va a tener que hacer voltear al control interno. Eso que muchas veces ahí tenemos descuidado, ¿no? Eso que a veces no observamos y que de repente, incluso en los años mozos de estudiante, oh, vamos a tomar la clase de control interno o de auditoría interna, ¿no? Entonces pues a, dicen que a toda capillita le llega su fiestecita y pues vamos a tener que empezar a hacer lo que dejamos de hacer. Oiga contador, pero es que aquí me cargó mal una factura que no tenía que estar ahí. Bueno, ¿y por qué te la cargó mal? Porque fíjense que era de diciembre y le hice el 15 de enero. Sin mayor comentario, ¿no? Obviamente, eh, pues a lo mejor pienso, creo que pudiera caber la prudencia en la autoridad, pues algunas reglas de carácter general, reglas misceláneas, pudieran acoplarse pues para darle un poquito más de chance, un poquito más de oportunidad o posibilidad, sobre todo aquellos contribuyentes de menor capacidad administrativa, ¿no? Pero bueno, es una seguridad que la mayoría de eh, los contribuyentes, y si no, que lancen la primera piedra a ver quién se anima, pues no trae en orden simplemente el tema de la emisión y recepción de comprobantes. Así que mucho mucho cuidado con eso. Hay que conciliarlo todo desde el SAT, ¿eh? Bajar la información del SAT. Oiga, contadores, que mi cliente me manda a mi correo todas las facturas que sus proveedores le mandan a su correo. Ok, ¿qué te parece si lo descargamos del SAT para validar que no le estén enviando facturas editadas en PDF o facturas falsas, ¿no? Balines al final del día. Recordar, estimados amigos, colegas, recuerden el efecto fiscal lo tiene el archivo XML. De nada te sirve ser auditor, de nada te sirve ser auxiliar senior, eh, de nada te sirve ser encargado supervisor si sigues revisando los requisitos del comprobante en una representación impresa. O como comúnmente le llamamos el PDF, eh. Luego uno se encuentra sorpresas, ¿eh? Resulta que el IVA está desglosado en el PDF y te vas al XML y ahí ni siquiera figura el IVA. Ahí te la paso al costo, ¿sí? Bien. Pues vamos a continuar. Vamos a ver si hay más saludos, si hay preguntas. Por ejemplo, ya habíamos saludado a Juan Gerardo, Rosario García, Celso, Viterbo. Hola, buenos días. ¿Qué tal, Celso? Gracias por acompañarnos. También está mi amiga... Edith Leticia, del Centro de Desarrollo Profesional. Saludos, estimada Edith, qué gusto verte por aquí. Un honor ver aquí conectado a mi estimado amigo, el doctor, el abogado postulante Rubén la triste. Gracias, amigo, qué gusto verte por aquí, gracias por acompañarnos. También tenemos a Ignacio Ramírez, que nos está acompañando. Y bueno, según yo, si no está fallando mi dispositivo, pues hasta aquí ya nos pusimos al corriente. Un saludo para todos los que nos acompañan, también desde Reino, Reynosa, Tamaulipas, Piedad Moreno. Y mi estimado amigo Pepe Soto, el zar de las nóminas. Gracias, amigo, por estar aquí conectado. Ezequiel Sotomayor Luque, también nos dice saludos, buen día. Un abrazo, Ezequiel. Gracias por estar aquí conectado con nosotros. Y bueno, papel importante, además del CFDI, pues lo va a jugar la recuperación de la cartera, los cobros efectivamente percibidos, ¿sí? Eh, no me gusta llamarle flujo de efectivo, recordando que hay diversos medios de extinción de las obligaciones, pero bueno, recordemos que para todos los contribuyentes en algún momento, incluso aquellas personas morales del título 2, régimen general, pues pudiera tener cierta incidencia el tema del cobro efectivo, ¿No? O, o el simple hecho de cobrar parte del total, ¿Sí? O parte del precio de una contraprestación ya pudiera detonar como tal la acumulación del ingreso. Y sí, tenemos regímenes, ejemplo, el reciclo, eh, donde pues todo se maneja contra lo efectivamente percibido en, en referencia a ingresos y contra lo efectivamente erogado, ¿No? Haciendo alusión al tema de deducciones y qué forma más sencilla de poder dar un brinco a ese dolor de cabeza que pudiera ser el complemento de pagos, que aplicar esta reglita que está vigente prácticamente desde que surgió el complemento, ahí la detallaron, la afinaron a algunos defectos que tenía como pues no considerar el corte de mes o mes de calendario, pero recordemos que para evitar emitir complementos o que nos emitan complementos basta con acordar con el emisor del comprobante la forma de pago y comprometernos a que el pago se va a efectuar dentro del mes de calendario. Con eso será suficiente para poder, en todo caso, evitar tener que emitir CFDs de pago, recibos electrónicos de pago o complementos. Por supuesto, sin olvidar que en el peor escenario, eh, pues en uno de los peores escenarios, pues habría que cancelar, ¿no? Al final del día, si el cliente no nos liquida con la forma de pago acordada, o se va el mes de calendario y no cubrió el pago, no cubrió la contraprestación, pues invariablemente tendrá que cancelarse esa factura para sentar los datos correctos. No olvidar que también el tema del cumplimiento fiscal de fondo, eh, lo que es el pago de las eh, obligaciones fiscales, las obligaciones propiamente sustantivas, pues también en gran medida tienen impacto en este documento que es el 32D de código, como técnicamente le buscamos llamar, o la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales. Y bueno, además tienen de invitada la dio ¿no? A la Declaración Informativa de Operaciones con Terceros. ¿Cómo vamos a presentar declaraciones? Ya dijimos, se sigue llamando declaraciones y pagos. Eh, habíamos eh, sido tipo conejillo de indias con las anuales, desde que en 2020 presentamos la declaración anual 2019, ya venía esta precarga de información, eh, ya este sería el tercer ejercicio 2019-2020, vamos a 2021, sería el tercer ejercicio en el que vamos a trabajar con información prellenada de la declaración anual, Información que se va a arrastrar desde los pagos provisionales y desde el CFDI de nómina. ¿Ok? Y bueno, en materia de declaraciones mensuales, los pagos provisionales o definitivos, pues ya se venía manejando a nivel de reglas de carácter general. Pues yo me atrevería a decir que más o menos también por esas fechas 2019-2020, aunque no se había hecho tangible porque la autoridad no había presentado en su portal de internet, pues, la nueva aplicación con información precargada. Para sorpresa de muchos, pues, justo en febrero, cuando procedíamos tranquilamente a declarar el mes de enero, pues, topamos con que ya teníamos para ciertas obligaciones, dependiendo del tipo de régimen, pues, algunas obligaciones de pago, algunas contribuciones que ya tenían que presentarse en un nuevo formato, Obviamente con las fallas, este eh, pues que estamos acostumbrados, ¿no? Se trata de un nuevo, una nueva aplicación, un nuevo apartado. Y como tal, como todo lo nuevo, vamos a prueba y error. Ahí le vamos diciendo a la autoridad qué fue lo que hizo mal, aunque la autoridad todo el tiempo dice que todo está bien, ¿no? Y ya eh, luego hasta pareciera que nosotros le estamos abonando, le estamos cooperando ahí a la autoridad para que corrija los errores. Pero bueno, también declaración mensual prellenada con pagos provisionales. Obviamente, pues enero, el mes de enero, el periodo de enero no tenía un antecesor, dado que es el primer mes de calendario. Pero por ejemplo, para el mes de febrero, pues ya se entendería que tendríamos que tener la información precargada del pago provisional del mes de enero. ¿Sale? Y bueno, también se va a precargar con información de la última declaración anual. Ahorita rápido me viene a la mente pues el tema del coeficiente de utilidad, tratándose de personas morales del título 2. Y al igual como en la anual, si hay que corregir algo, pues hay que irse al CFDI, o hay que irse a la declaración para presentar una complementaria, pues al igual va a ocurrir de este lado. Si algo, alguna información está mal relacionada de periodos anteriores, habrá que presentar declaración complementaria o tratándose de ISR retenciones, ya sea salarios o asimilados, pues habrá que corregir también la declaración. Y esto es lo que sí ya aplica para todos, ¿no? Aquí ya no, no va a importar si eres de tal o cual régimen de persona moral. Para todos los contribuyentes ya está vigente el formulario prellenado, formato electrónico de las retenciones de ISR de salarios y de asimilados. Por lo cual, pues esas viejas, eh, malas costumbres que tienen los contribuyentes de dejar la nómina hasta el último, de estarla haciendo ahí en el mes de diciembre o luego en febrero, cuando eh, el año siguiente, cuando te dan la chance de corregir comprobantes, pues en estricto sentido, para ir ahí armónicos, para ir amarrando la información pues tendríamos que ir ya de la mano con el mes de calendario que va finalizando para efecto del periodo de la declaración y pues tenerlo todo al centavo, ¿no? Timbradito y bien amarradito. Recordando que también para las personas morales, el envío de esta declaración, pues tendrá que realizarse con la e-firma. Amén de que no contamos con citas suficientes, de que a veces también la plataforma del SAT ID con la que se genera pues una nueva firma electrónica cuando no ha o no tiene más de un año de caduco el certificado, pues también llega a tener algunos fallos, algunas problemáticas. Y bueno, vamos a iniciar. Volteo nuevamente aquí con nuestros amigos de familia Census. Ya se incorporó más gente. Tenemos también a Carla Cecilia Rivas. Dice buenos días. ¿Qué tal, Carla? Ignacio, gracias. Sí, ya estamos mejor. Ahí un poquito de de estrés combinado con bicho y con algunos temas gastrointestinales, pero muchas gracias, aquí estamos, amigo, qué bueno que nos estés acompañando. Bien, vamos a empezar, personas morales del régimen general. En principio, la plataforma del SAT se entiende que, eh, pues, propiamente el robot o el algoritmo, sin importar, en qué apartado de la página me encuentre, a la hora que yo me loguee con mi RFC, con mi contraseña, o incluso con la e-firma, pues el sitio de internet del SAT en automático debiera de identificar mi perfil de contribuyente. Ya sea que se trate de una persona física, una persona natural, así como tú o como yo, o que se trate de una persona jurídica, en este caso una persona moral. ¿sí? Sin embargo, pues déjame decirte que a raíz de eh, todos estos ajustes, todas estas actualizaciones que le hicieron al sitio del SAT, mi recomendación es que lo primero que voltees a ver, por aquello de los enlaces rotos, eh, de los vínculos equívocos ¿no? o equivocados que te mandaban según a la plataforma nueva y te mandaban a la vieja, Mira, yo te diría que el primer paso, por si quieres hacer así, ir haciendo, ya ven que a los jóvenes hoy día no es crítica. Lo digo con gusto y, y así con, con el mejor afán. Ya ven que les gustan los 10 tips, los 5 puntos, la checklist. Pues lo primero que yo te recomendaría, vámonos al apartado que nos corresponde. Dentro de la página del SAT, al navegar hay un apartado para personas y hay uno para empresas. Si se trata de personas morales título 2, pues invariablemente al no existir un apartado para persona jurídica o persona moral, pues me tendré que ir a empresas. Y ya que estoy en el apartado correcto, como puedes ver en pantalla, lo tenemos de color verdecito, pues te vas a ir al menú de declaraciones para que se despliegue una serie de opciones. ¡Alto! ¡Tranquilito! Yo sé que te va a tentación el acceso directo. Pero luego no te fijas desde aquí donde cliqueas bien. Y luego ya dices que se te perdió el IVA, ¿no? O que no encuentras a dónde te mandó casi casi la dimensión desconocida. Yo sugiero, por supuesto que tú eres libre de hacerlo como quieras. Pues que en vez de irte a los accesos directos, te vayas hasta el final del catálogo y le des clic ahí donde dice ver más. Sale. Ya que le dimos en ver más, nos va a abrir esta pantalla. Vamos a poder deslizar hacia arriba o hacia abajo. Si estás con el mouse, pues vas a poder subir, vas a poder bajar. Vamos a buscar el nodo que nos corresponde. Declaración mensual, pues como tal no lo vamos a encontrar. Vamos a buscar el apartado de pagos provisionales o definitivos. Ok. Y ya que estamos ahí, fíjate, vamos a buscar la opción de presenta tu declaración pagos provisionales del régimen general del ejercicio 2022 en adelante. Estimados, se lee rápido, hay que leerlo despacito. Hay que leerlo dos veces, hay que leer, releer y por aquello de las malditas dudas volvemos a leer. Presenta tu declaración de pagos provisionales. Para todos aquellos colegas que andan sufriendo con el IVA, nótese que no dice pagos provisionales o definitivos. No lo digo yo. Puede estar mal la página del SAT, pero aquí el SAT ya nos da una idea. Infinidad de gente, cómo estuvo batallando que se le había perdido el IVA y que no encontraba el IVA, pues partimos del hecho de que si no está aquí la opción del IVA, por eso es que refiere únicamente a pago provisional. Conclusión, y ya lo constatamos porque ya se presentó la declaración de enero: el IVA para las personas morales, título 2, régimen general, no está contemplado aún para lo que es el prellenado. Para presentar el IVA o lo haces inmediatamente abajo donde dice provisionales o definitivos o una vez que hayas completado esta sección, esta nueva sección 2022 en adelante, en la parte del menú de arriba vas a encontrar un botón o un campo que me dice otras obligaciones. Pero fíjate, es el problema, ¿no? No, ¿no? Nos vamos al acceso directo, no leemos. A veces, aunque sea un rengloncito como el que tenemos en pantalla, no nos gusta leer, pero ya nos daba el spoiler aquí la página del SAT. Dice, ni busques aquí el IVA, porque únicamente son pagos provisionales. Vamos a puchar. Oiga, contador, ¿cómo sé que estoy en el apartado correcto? Pues ahí mismo te vuelve a decir el título. Hay que darse un momentito para leer. Dice, presenta tu declaración de pagos provisionales. Yo no leí definitivos. Del régimen general del ejercicio 2022 en adelante. Bajamos. Clic en iniciar. Ya hasta me siento youtuber, ¿No? Así como a, a, ahí te va. En cinco minutos presenta tu declaración. Hazlo en cinco minutos, ¿No? Aquí nos vamos a loguear. Para la persona moral va a ser indistinto cómo puede identificar sus credenciales, ya sea con contraseña o en su caso con la firma electrónica. ¿sí? Para el acceso es indistinto. ¿no? A la hora de enviar la declaración ya se complica porque va a tener que ser con la e firma. Y bueno, nos va a mandar a esta pantalla del aplicativo, a la pantalla de bienvenida. Recordando, pues, que hubo una prorroguita, ¿no? Ahí que con un tuitazo, ¿sí? Dio a conocer la autoridad fiscal derivado de las fallas. Bueno, nunca aceptó que fueron fallas de ellos, ¿eh? Déjame decirte que el SAT salió a decir que los malvados contadores saturamos la demanda de los servicios de la página y que por eso la buena madre SAT nos daba días adicionales, ¿no? Por lo menos al 21 de febrero de 2022 en relación con el periodo de enero dos mil Aquí le vamos a dar presentar declaración. Como pueden ver pues están los monitos colores del Instituto Politécnico Nacional. Un saludo para todos nuestros amigos, colegas, egresados de allá. Aunque quién sabe por qué sospecho que no es por el tema del Politécnico, pero bueno. Y nos manda esta pantalla aquí está lo que se puede presentar en este nuevo aplicativo. Tenemos impuestos sobre la renta de personas morales, tenemos retenciones de salarios, retenciones de asimilados, y bueno, si fuera el caso, más allá de que lo tengas o no como una obligación habitual, dentro de lo que es eh, pues hasta, hasta tal punto tu última actualización de obligaciones, pues está también iba a retenciones. ¿Quiénes son los grandes ausentes aquí? No está el impuesto al valor agregado. Lo más parecido que tenemos al IVA son las retenciones. Tampoco están las retenciones de impuestos sobre la renta. No está arrendamiento. No está servicios profesionales. ¿sí? No está tampoco eh, ese nuevo eh, ISR retenido que se le retiene a los contribuyentes del régimen simplificado de confianza. Aquí arribita, mira, puedes ver que hay un apartado que dice presenta declaración de otras obligaciones. Una vez que ya hayas terminado de declarar de este lado lo que tú tienes que declarar, pues ya te vas al otro apartado, ¿no? Vamos a llamarle a la plataforma antigua de declaraciones y pagos. Le vamos a dar siguiente. Y yo creo que en lo que carga, digo para hacerlo realista, ¿no? Para que se vea que sí le invertimos ahí en producción. Me voy a ir a hacer un cafecito. Yo estimo me tardo unos 10 minutos y más o menos es lo que podría llegar a cargar la página. Por supuesto que es cotorreo, una disculpa, sé que no soy buen comediante, pero bueno, es una realidad que vive día a día el contador, ¿no? El fallo de las páginas, eh, por ahí las intermitencias que puede llegar a tener, ¿no? Y pues imagínense todo el cúmulo de información que la aplicación, más allá de que sea en la nube, pues tiene que estar cargada inmediatamente me señala las fechas de corte. ¿A qué se refiere con las fechas de corte? Pues mira, ya sea que acabas de emitir CFDIs o acabas de presentar declaraciones, tal vez por ahí alguna complementaria que pues ya sabías que venía mal requisitada o que había que corregir y te señala la fecha eh, del corte tanto de emisión de CFDIs como de lo que son también la presentación de declaraciones incluso anuales, ¿No? Si fuera el caso que presentaste alguna anual complementaria, te dice ahí hasta qué fecha está considerando. Oye, todavía no aparece la fecha en la que yo corregí, o que al corte ya se incluye tal día. Pues mira, a lo mejor será que regreses más tarde, o que regreses al día siguiente. Hasta ahí llega la prensividad, porque ya no vas a poder hacer nada más. Yo sé que haces compras en línea, y desde que le das comprar, yo sé que andas siguiendo ahí el trayecto de tu paquete, ¿no? Pero digo, aquí sería un tanto ocioso estar esperando a ver si de aquí a las 12 ya le cambia la fecha en vez de antier a la del día de ayer. Así que pues a otra cosa, ¿no? Y apurarnos y pues no vamos a poder avanzar en tanto la fecha de corte no considere ya el corte que nosotros estamos manejando de la información. Vamos a empezar por impuestos sobre la renta de personas morales. Dejen veo si no hay más comentarios, si no hay dudas. Parece que no. Todo bien. Dejen recargo, ¿eh? porque les digo que luego acaba, acaba el programa aquí en Familia Census. Vuelvo a entrar al video y resulta que hay como cinco o seis comentarios que yo nunca vi. No, creo que todos o ya los aburrí o están muy atentos. Vamos con ISR Personas Morales. La seleccionamos, se ilumina de ese bonito color guinda Politécnico Nacional. Y bueno, aquí será importante. ¿Por qué retomo nuevamente la idea que veníamos manejando hace rato? Yo sé que la información se precarga de los comprobantes. Pero hay que recordar que también de esos comprobantes... Es nuestra responsabilidad como contribuyente que la información de los comprobantes esté bien asentada. ¿Ok? Si no se hace de esa manera, pues por supuesto que, oiga, contador, es que no cargó bien, ¿por qué? Pues es que está mal el comprobante. Pues es que la declaración anterior ni papel de trabajo lisa y por las prisas, ahí rápido lo llenamos y, y lo cuadramos, ¿no? Ojo, ojo, estimados colegas, amigos contadores. No hay que cuadrar la vida. Según yo, lo único que se cuadra es el balance. Y dan, dan para de contar, ¿eh? Ni el estado de resultados se tiene que cuadrar, ni las leyes se tienen que cuadrar. Eh, yo te diría ni el formato electrónico. Es que le tuve que llenar aquí y restar aquí para que me diera lo que es porque el formato está defectuoso. Bueno. Lo estamos llenando mal, pero por una deficiencia, tal vez del propio formato. Lo que estamos haciendo es conciliar o amarrar la información. Pero cuadrar y que me dé sumas iguales, pues únicamente el balance general, el estado de situación financiera. ¿Sale? Entonces, yo quisiera que te lleves esta reflexión el día de hoy. Se hace con base en pagos provisionales. Eh, perdón, los pagos provisionales con base en CFDIs pero lo que graba no son los FDIs. La última vez que yo vi como objeto del impuesto, eh, pues algo así parecido a, a un comprobante, pues pudiera ser los depósitos en efectivo, ¿No? En la ley del IDE, y a lo mejor no teníamos un comprobante que amparar ese depósito en efectivo. Oye, contador, pero es que el 17 dice que los FDIs sí son acumulables. No. El artículo 17 de la ley del impuesto sobre la renta me habla de los momentos de acumulación del ingreso. ¿Cuáles ingresos? Pues todos, así como lo podemos ver ahorita en pantalla. Por si se le fuera alguno a la autoridad, dice incluso de cualquier otro tipo. Pero lo que realmente graba la ley del impuesto sobre la renta son los ingresos. Los momentos de acumulación, pues ya dependerá de nosotros que amarre o que sea coincidente o armónico con la emisión del CFDI. Pero en lo general una persona moral tiene que reconocer el ingreso en distintos momentos. ¿Cuál de todos? Pues el que suceda primero. Acuérdense, la persona moral título 2 basta con que emite el comprobante fiscal y se considera que el ingreso acumulable ya se devengó, ya se obtuvo. Oiga, no, no emitió la factura, pero fíjense que ya entregamos el bien, ¿Sí? O ya se lo enviamos al cliente. Bueno, aunque no haya factura, aunque no haya emisión de comprobante electrónico, de un comprobante fiscal, eh, pues se entiende que por el simple hecho de haber enviado o entregado materialmente el bien, pues el ingreso ya debiera ser acumulable. Oiga, ya presté el servicio, solo que todavía no facturo. Lo mismo. O cobré parte del precio o ya se vuelve exigible eh, cobrarle al cliente. Bueno, son momentos de acumulación. Y no está sujeto al CFDI. Ahí de repente pareciera que así como el actual coronavirus, pues que eh, el gremio contable, los colegas, estamos ahí pues contagiados de ese terrible virus de las cefeditis, ¿sale? Recordar que hay tratamientos específicos, especiales, para cierto tipo de personas morales. Eh, todavía sin irme a capítulos eh, del título 12, eh, nada más como el que era el 17, por ejemplo, pues no olvidar a las sociedades o asociaciones civiles que prestan servicios personales de carácter independiente. Que ellos, pues ahí tienen la bondad, así lo pruebe el 17, como parte del momento de acumulación del ingreso, el poder acumular hasta que efectivamente cobren el ingreso. ¿Sí? Ojo, únicamente por prestar servicios. Si tu sociedad civil, la asociación civil, más allá y al margen de que no esté cumpliendo con el objetivo por el que fue creado para efectos del derecho civil, pero si resulta que si tu SC o tu AC del título 2 está enajenando bienes, chunches, libros, lo que tú quieras, bueno, ahí invariablemente para tema de acumulación de ingresos tendremos que voltear a ver lo que acabamos de revisar. El momento de acumulación contra la contraprestación efectivamente pagada, pues es únicamente tratándose de prestación de servicios. Y miren que a la hora de revisar empresas, a la hora de hacer diagnósticos aquí en el despacho, ese es un error común, un, un error muy habitual que llegamos a encontrar. Piensan que solo por ser sociedad civil, pues ya van a acumular a lo que le mal llaman flujo de efectivo. Y bueno, también si se trata de una persona moral que otorga el uso o goce temporal de bienes, que eh, tienen como actividad económica esta parte del arrendamiento, pues vamos a encontrar distintos momentos de acumulación. Por eso mismo vamos a encontrar en el llenado electrónico del formato de la declaración, pues que como tal, se pueden agregar o se pueden disminuir ingresos, precisamente porque no todo es el CFDI. ¿Sale? Pagos provisionales, pues yo tengo que presentarlos de manera mensual a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior. ¿Sí? Y bueno, aquí viene otro punto importante por si quieren tomar nota, quieren ahí llevar su listita. Recordemos título 2 de las personas morales en lo general el ejercicio de inicio de operaciones no tienen la obligación de presentar pago provisional. Ese error es histórico, es deporte nacional. Llegas con un cliente que de inicio, eh, teniendo su persona jurídica dentro del título 2, quiso tratar de él hacerse cargo del cumplimiento o que se lo delegó a algún administrativo dentro de la empresa y te sacan sus declaraciones en ceros, ¿no? O con campos en cero y no, espérame, ejercicio de inicio de operaciones no había que declarar por lo menos a nivel de pago provisional el impuesto sobre la renta. Habrá que declarar a partir del segundo ejercicio y considerando que, pues, el primer pago provisional va a comprender el primero, el segundo y el tercer mes del ejercicio fiscal. sale Esta sería mi mecánica de cálculo y que como tal, la plataforma prellenada, pues en cierto modo me va, me va a facilitar, en el sentido de que habrá cierta información que ya no tendré que capturar yo de manera manual, ¿Sí? Eh, mención aparte, o mención especial, tiene ahí lo que es el tema de los anticipos, o rendimientos, anticipos de remanente, que otorgan las sociedades civiles a sus socios, y que pueden disminuir, ¿No? Fíjate, eh, cómo, eh, pues al final del día, más allá de que el formato esté hecho con las patas, perdón, se, se me salió lo, lo arrabaleo, como también este prellenado de declaraciones busca evitar malas prácticas. Yo quisiera saber cómo le van a hacer a aquellos que netean las notas de crédito. Ah, pues se las disminuyen, pues sí, pero a ver con qué concepto. ¿Sale? Recordar que la figura de los anticipos de remanente, pues es la única deducción que se puede aplicar como un concepto disminuible tanto en pagos provisionales como para efecto del ISR del ejercicio. ¿Cómo se calcula el coeficiente? Pues dividiendo la utilidad fiscal del ejercicio anterior entre ingresos nominales. Por lo que todo va a depender. Si ya presenté la declaración anual 2021... Eh, pues me va a arrastrar en automático esa información de la última declaración anual. Si todavía no la presento y ya voy a declarar en este momento, pues me seguirá arrastrando la información de la anterior declaración anual. ¿Cuáles son los ingresos nominales contador de acuerdo al artículo 14 de la ley del impuesto sobre la renta? Pues son aquellos que prescinden o que no toman en cuenta el ajuste anual por inflación todos los acumulables, exceptuando el ajuste inflacionario. ¿Vale? Vamos a continuar entonces. Nos comenta Gaby Martínez, pero de IVA sí se presenta la declaración desde el primer mes, ¿Cierto? Ok, Gaby, ejercicio de inicio de operaciones. También, en este caso, pues eh, hay que decir que el IVA, pues es una obligación que nada tiene que ver con la ley del impuesto sobre la renta. Ahí no habrá mayor precisión, ¿sí? Por lo cual se tendrá que presentar el pago definitivo de impuesto al valor agregado. En su caso, pues nada más ver si se trata a lo mejor de IVA en periodos preoperativos, pero si no fuera el caso, este, pues se presenta con, se calcula y se determina y se presenta la declaración del impuesto al valor agregado. ¿Vale? Hay un tratamiento especial como se nos permite disminuir del pago provisional los anticipos de remanente o de rendimientos, pues cuando se trata de sociedades civiles, asociaciones civiles, o incluso sociedades cooperativas, pues lo único que hay que hacer para efecto de determinar el coeficiente de utilidad, pues es reincorporar esa utilidad que se le entregó, se le dio por anticipado a los socios. ¿Qué efecto aritmético se busca? Pues que más allá de que se pretenda utilizar a la sociedad civil como un ente transparente por medio del cual tributan los socios, pues que no resulte que se vaya a quedar la persona moral sin coeficiente de utilidad. Acuérdense que los dineros para el fisco, pues es muy importante, ¿no? Entonces, independientemente que hayas podido disminuir o deducir los anticipos de rendimientos o de remanente, para efecto del coeficiente, pues hay que reintegrarlos de tal modo que sí o sí, pues la más de las veces tendremos coeficiente de utilidad. Contador, y si no tengo coeficiente en el último ejercicio de 12 meses, pues sigues aplicando el del ejercicio anterior y así y así nos vamos. Claro, sin que dicho ejercicio exceda en más de 5 años. ¿Sale? Y bueno, va a entrar eh, para este 2022 una nueva figura, que es la disminución del coeficiente de utilidad. Anteriormente lo conocíamos como disminución de pagos provisionales. Pues básicamente la mecánica no cambia, ¿no? Únicamente precisar que lo que se está solicitando es la disminución por estimación de un coeficiente distinto, obviamente entendido como menor en relación con el que se viene manejando. Si al final del día resultara que estimamos mal o que era menor el coeficiente al que realmente correspondía, pues lo único que, que habrá que hacer es pagar recargos por la diferencia. ¿Sale? Y bueno, aquí tenemos nuestro papel de trabajo. Ya casi vamos a terminar. Un tema muy interesante, pero que bueno, para una hora no nos da. Estamos viendo si hay alguna otra pregunta. Ya también aquí en cabina nos ayudaron compartiendo una pregunta que aparentemente, eh, pues no, no la cacho yo aquí. Nunca la vi, pero preguntaba por ahí Gaby del tema del IVA. Ok, vamos a continuar. Aquí tenemos un papel de trabajo. Nos han preguntado, contador, ¿De dónde saco la información para mi papel de trabajo de pago provisional? Y se enojan cuando les digo, pues no sé de dónde sea la real o la verdadera, ¿no? Es que yo escuché, contador, que se saca la información de la balanza. Bueno, históricamente y por costumbre podríamos decir que sí. Ahora habrá que ver, porque como acabamos de, de revisar, pues el artículo 17 como tal, pues contempla diversos momentos de acumulación. Yo te diría, ok, voltea tu balanza de comprobación y jálate de esa balanza los movimientos identificados como abonos de la cuenta ventas o de la cuenta ingresos en la medida de que esté armonizada tu política contable con el reconocimiento de los ingresos para efecto fiscal. Oiga, ¿cómo es eso? ¿Cómo se mastica o cómo se come? Pues sí. ¿Qué me dice el artículo 17? Me habla de tres momentos de acumulación, tratándose de enajenación de bienes. Me dice que ya sea que emita la factura, entregue materialmente el bien o cobre parte del precio o se vuelva exigible. ¿Ok? Bueno. Entonces... Pues, si dentro de tu empresa, dentro de tu entidad, dentro de tu persona moral título 2, no sé, se me viene a la mente, se maneja la política, ¿Sí? De que no se emite compro, más bien de que no se entrega mercancía, que no se presta ningún servicio sin que haya sido emitido el comprobante, pues ya como que me podrías empezar a convencer de que la información la jales de tu balanza de comprobación. Pero bueno, ahora también no tendríamos que dejar de voltear a ver el marco normativo de las NIF. Voltear a ver la NIF D1. De cuándo es el momento en que para efectos contables se debe reconocer el ingreso como obtenido. ¿Sí? Que pues así de una manera muy sencilla, muy simple, no definitiva, pero para tener la referencia o el contexto, pues una vez que los riesgos y los beneficios del bien o el servicio objeto de lo que es el ingreso, pues se hayan trasladado esos riesgos y beneficios al tercero, ¿no? Entonces, como ven, no es nada más así como enchilame una. O sea, habrá que ver política contable, habrá que ver política de la empresa, habrá que voltear a ver el artículo 17, habrá, habrá que voltear a ver el marco normativo contable y sí, y solo sí fíjense que hemos encontrado un error garrafal dentro de las declaraciones de pago provisional eh, y no es fiscal, ¿eh? luego es contable el asunto que resulta que los anticipos de clientes me lo registran como un ingreso Oiga, señorito auxiliar, ¿por qué me registró este anticipo como ingreso? Porque la guía de llenado del SAT dice que debo emitir un CFDI de ingresos y pues lo mandé a ingresos del periodo. Estimados, contablemente un anticipo no es un ingreso, no se ha perfeccionado como tal la figura del ingreso. Nos dieron un dinero a cuenta de algo. ¿Sí? Y ese algo todavía no es tangible. Y en estricto sentido, pues yo entendería que lo que tenemos es un pasivo. Por eso aquí en esta propuesta de papel de trabajo separamos lo que es el tema de anticipo de clientes. ¿Sí? Y tenemos también la aplicación de anticipos. Porque, híjole, cómo le gusta luego a los colegas. También duplicar el ingreso cuando previamente, pues el mismo ya fue acumulado. ¿Vale? Entonces, estimados, como pueden ver, el tema del papel de trabajo, aquí tenemos una visión, una propuesta. Por supuesto que hay miles de papeles de trabajo mejores. Mejores hechecitos, mejores amarrados, mejor formulados en un Excel. Pero será importante poner atención, dicen que el diablo está en los detalles, ¿sale? Nótese que también nosotros consideramos un campo adicional para lo que es la ganancia en enajenación de activos. ¿Por qué? Pues porque no se acumula en todos los casos el valor factura, el precio de venta. De repente resulta que por ahí enajenas vendes una maquinaria del activo fijo... Y el auxiliar contable por ahí nos quiere sobreacumular pues, el total del precio de venta de la maquinaria. Cuando eh, pues la misma ley del impuesto sobre la renta nos señala, artículo 31, que lo que se debe determinar es una ganancia por enajenación. Artículo 18 y bueno, el 19 hablándonos de terrenos, por ejemplo, no de eh, en este caso. Pues bien, estimados, fíjense que ya son las 12, nos ganó el tiempo. Miren, le voy a adelantar tantito la presentación y vamos a revisar algunos aspectos numéricos y de ahí nos íbamos a pasar a seguir llenando el formato, por lo cual pues lo tendremos que dejar pendiente para una segunda parte en este tema. Muchas, muchas gracias por habernos acompañado aquí en este espacio de familia Census en su programa fiscal consentido. Esperamos pues haber sido pues ahí de utilidad para todos ustedes haberles podido servir en nuestros comentarios. Y bueno, quedamos atentos. Si posterior a cerrar la transmisión tuvieran si dudas, vamos a procurar darle seguimiento. Cuídense mucho. Excelente lunes. Nos vemos con la segunda parte de este programa de este lunes en 15, su programa fiscal consentido a través de la señal de Familias Census. Cuídense mucho. Un abrazo. Hasta pronto.